Guy de Maupassant, en su cuento Una broma normanda, aborda el tema de una boda. Las bodas, sin lugar a duda, pueden llegar a ser muy estresantes, tanto para ellas como para los novios. Además, pueden suceder cosas como las que se le ocurrieron a... Guy de Maupassant en este cuento que no vamos a contar, pero que seguro que te hará reír. Y ahora damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Una broma normanda Un cuento de Guy de Maupassant El cortejo desfilaba por la vereda a la que daban sombra los altos árboles crecidos en los ribazos de las alquerías. Delante iban los recién casados. Luego los parientes. Seguían los invitados. A continuación los pobres del pueblo y los chiquillos. Que daban vueltas como moscas alrededor. Pasaban por entre las filas. Trepaban a las ramas de los árboles para ver mejor. El novio era un buen mozo, Jean Patou, el más rico hacendado de la región. Era, ante todo, un cazador empedernido que perdía la cabeza por satisfacer su pasión y gastaba manos llenas en perros, guardias, hurones y rifles. La esposa, Rosalie Roussel, había sido muy cortejada por los mejores partidos de los contornos, porque era considerada hermosa y se sabía que contaba con una buena dote. Pero había elegido a Patú. ¿Acaso porque le gustaba más que los otros o, más probablemente, como Normanda juiciosa que era? Porque tenía más posibles que los demás. Cuando franquearon la gran cancela de la alquería marital, estallaron cuarenta escopetazos sin que se viera a los tiradores ocultos en las zanjas. Ante aquel ruido, se apoderó una gran alegría de los hombres que pataleaban fuerte embutidos en sus trajes de fiesta, y dejando a su mujer, Patú, saltó sobre un mozo que vio detrás de un árbol, le cogió el rifle y también él soltó un disparo dando saltos como un pollino. Luego reanudaron la marcha bajo los manzanos cargados ya de fruto, a través de la alta hierba, en medio de los terneros que miraban con sus grandes ojos, se alzaban lentamente y se quedaban derechos con el morro hacia el cortejo. A medida que se acercaba la hora de la comida, los hombres adoptaban de nuevo un semblante serio. Algunos, los ricos, lucían altos sombreros de lustrosa seda que, en aquel sitio, desentonaban. Otros llevaban antiguos cubrecabezas de pelo largo que parecían de piel de topo. Los más humildes iban tocados con gorras. Todas las mujeres llevaban chalés echados sobre los hombros, cuyos picos sujetaban ceremoniosamente sobre los brazos. Eran rojos, abigarrados, llamativos, y su colorido parecía asombrar a las negras gallinas del estercolero, a los patos del borde de la charca y a los palomos sobre las techumbres de pálago. Todo el verde de los campos, el verde de la hierba y el de los árboles parecía más intenso en contacto con aquella púrpura encendida, y los colores así combinados se tornaban cegadores bajo el sol del mediodía. Al fondo de la bóveda que formaban los manzanos, la gran alquería parecía a la espera. Una especie de vapor salía por la puerta y las ventanas abiertas, así como fuertes olores de cocina que se expandían en vasto edificio, por todas sus aberturas, por las mismas paredes. Como una serpiente, el cortejo de invitados se alargaba a través del patio. Los primeros en llegar a la casa rompían la cadena, se dispersaban, mientras que por allá abajo seguían entrando por la cancela abierta, las zanjas estaban llenas ahora de zagales y de pobres que curioseaban, y los disparos continuaban y retumbaban por todas partes, esparciendo en el aire una nebrina de pólvora, y ese olor que embriagaba como el ajenjo. Delante de la puerta las mujeres se sacudían las faldas polvorientas, Desanudaban las oriflamas que hacían las veces de cinta de sus sombreros. Se quitaban los chales poniéndolos sobre el brazo. Luego entraban en casa para desembarazarse por fin de aquellos aderezos. La mesa estaba instalada en la gran cocina, con capacidad para 100 personas. Se sentaban a la mesa a las dos. A las ocho seguían comiendo. Los hombres despechugados en mangas de camisa, con la cara enrojecida, engullendo vorazmente. La rubia sidra relucía en los grandes vasos, alegre, clara y dorada, helado de vino de color intenso y oscuro color sangre. Entre un plato y otro se tomaba una copita, una copita de aguardiente normando que encendía el cuerpo y hacía enloquecer las cabezas. De vez en cuando, un invitado, lleno como una cuba, salía hasta los árboles cercanos, se aliviaba y luego volvía adentro con hambre renovada. Las mujeres, congestionadas, oprimidas, con los corpiños tensos como balones seccionadas en dos por el corsé, hinchadas de arriba a abajo, se quedaban en la mesa por pudor. Pero tras haber salido una de ellas más apurada, se levantaron todas a continuación, volvían más alegres dispuestas a reír, y comenzaron las bromas pesadas. Con una gran carga de obscenidad, fueron disparadas a través de la mesa, todas sobre la noche de bodas. El arsenal del ingenio campesino fue vaciado. Desde hacía cien años se decían las mismas chocarrerías en las mismas circunstancias y, aunque todos las conocieran, siempre hacían efecto, provocando sonoras carcajadas en las dos hileras de convidados. Un viejo de pelo canoso llamaba «¡Viajeros para Medizón! ¡Al coche!» y se daban gritos de alegría. Justo en un extremo de la mesa, cuando cuatro jovenzuelos del vecindario estaban preparando una broma a los recién casados, y debía de haberse les ocurrido algo extraordinario, puesto que mientras bisbeaban pataleaban en el suelo. Uno de ellos... Aprovechando un momento de calma, gritó. —¡Menuda noche con esta luna para los cazadores furtivos! —¡Jean! ¿No estarás tú al acecho con esta luna? El marido se volvió de golpe. —Dile a los cazadores furtivos que vengan. El otro rompió a reír. —Claro que pueden hacerlo, pues no irás tú a dejar lo que tengas entre manos por ellos. Todos los de la mesa estallaron en una risa de alegría. Tembló el suelo, retemblaron los vasos. Pero el novio, ante la idea de que pudiera aprovecharse su noche de bodas para cazar furtivamente en sus tierras, se enfureció. Solo te digo una cosa, que se atrevan a venir. Entonces cayó un diluvio de indecencias de doble sentido que hacían ruborizarse un poco a la novia toda temblorosa por la expectativa. Finalmente, tras haber sido vaciados varios barriles de aguardiente, se fueron todos a dormir y los recién casados entraron en su alcoba, situada como en todas las alquerías en la planta baja y, como hacía algo de calor, abrieron la ventana y cerraron la persiana. Una lamparita de mal gusto, regalo del padre de la mujer, ardía sobre la cómoda. La cama estaba lista para recibir a la nueva pareja que no preparaba su primera cohabitación con todo el ceremonial de los burgueses de la ciudad. La joven se había quitado ya el tocado y el vestido, y permanecían en aguas, desatándose los potines. En tanto Jean. Se acababa su cigarro mirando de soslayo a su compañera. La espiaba con ojos relucientes, una mirada más sensual que cariñosa, pues la deseaba más que la quería, y de pronto, con un movimiento brusco, como alguien que va a ponerse manos a la obra, se quitó el traje. Ella se había desatado ya los botines, y ahora se estaba quitando las medias. Acto seguido le dijo, tuteándole como hacía desde la infancia. —Ve y ponte detrás de la cortina, que yo no me meteré en la cama. Él fingió negarse, pero luego fue, con aire socarrón, ocultándose totalmente menos la cabeza. Ella reía, trataba de taparle los ojos y jugaban alegre y amorosamente, sin falsos pudores y embarazo. Por fin él cedió y ella, en cuestión de segundos, se desató la última falda que se deslizó a lo largo de sus piernas, cayó en torno a los pies y se posó en redondo en el suelo. Allí la dejó, pasando por encima, desnuda bajo su holgado camisón y se metió en la cama, cuyos muelles chirriaron bajo su peso. Enseguida llegó él. Descalzo en pantalones y se inclinaba hacia su mujer Buscando sus labios que ella escondía contra la almohada Cuando resonó un disparo a lo lejos En dirección al bosque Él se enderezó inquieto Con el corazón en un puño y, corriendo hacia la ventana, abrió la persiana La luna llena bañaba el patio de una luz amarillenta la sombra de los manzanos formaba unas manchas oscuras a sus pies y, a lo lejos, la campiña, cubierta de mieses en sazón, relucía. Cuando Jean se inclinó hacia afuera, acechando todos los ruidos de la noche, dos brazos desnudos se anudaron en torno a su cuello y su mujer, tirando de él hacia atrás murmuró. —¡Déjalo estar! ¿Qué te importa? ¡Ven! Él se volvió. La cogió, la estrechó, palpándola bajo la tela ligera y alzándola con sus brazos robustos, se la llevó hacia la cama. Justo cuando la depositaba en el lecho, que se dobló bajo su peso, resonó una nueva detonación, más próxima. Entonces Jean Trastornado por una cólera tumultuosa, juró. —¡Maldita sea! —¡Se creen que no voy a salir por ti! —¡Espera, espera! Se calzó, cogió su rifle que siempre permanecía colgado al alcance de su mano y, como su mujer se arrastraba agarrada a sus rodillas y le suplicaba fuera de sí, se desprendió con energía, corrió a la ventana y saltó al patio. Ella esperó una hora. Dos horas. Hasta que se hizo de día. Su marido no regresó. Entonces perdió la cabeza. Llamó, contó el ataque de furia de Jeanne y su salida tras los cazadores furtivos. Los criados, los arrieros, los mozos partieron enseguida en busca de su amo. Le encontraron a dos leguas de la alquería atado de pies a cabeza, medio muerto de rabia, con la escopeta retorcida, los pantalones bajados, tres liebres muertas en torno al cuello y un cartelito en el pecho. Quien mucho abarca poco aprieta. Y más tarde, cuando contaba su noche de bodas, añadía, ¡Oh! Como broma fue realmente una buena broma. Me echaron el lazo como a un conejo los muy canallas y me engatusaron como a un pardillo. Pero si les cojo algún día van apañados. Así se divierten en Normandía en el día de la boda. Fin